Empezó el nuevo día, como corresponde, ¿no, Gendy? <risa> Allá está el teleférico. Pero... Vamos, siga la marquita ¿Y para qué la ve? <risa> ¿Qué, ¿Qué asco en este video más rato? Una vaca pajera. Oh oh oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caí arriba, una roca! Oh, ¿Estáis bien? Oh, oh, ¡Oh! ¡Calmado! ¿Qué fue eso, weá? No sé. ¿Estáis bien? Estoy bien. ¡Oh! ¡Cómo te diste, weá! Me ve en la cara. ¿Cómo te me diste? caí como ahí. ¿Estáis bien? Se fue de esa loma y se vino contra el muro. ¡Rebotaste, weón! ¡Feo! Oh. Oh. Wow. <ríe> le pidió mucho. El otro día me pidió en el cerro con un loco que andaba con un pernito de late porque el otro estaba rodado. Luego llegaba abajo y empezaba como... ay sí! Se le movía mientras bajaba. ¡Ja, <ríe> <risa> tiene que dar vuelta a las, a la bicicleta. El manejo, ah, el poto no? para allá. Ahí te cago, ¿no? Ahí, cubo. Ahí como que entro. Sí, ¿Ah? cuando la embarque tiene que ir de la misma manera. ¿no? Ya. Ahí está. Hay un ticket? Una pulsera. Para disco. Disco, para la disco, la... disco. Ah. disco. Vale. Ahí acá abajo. Es que son como parches curitas. Sí. <risa> Ahí se. Eh, ya para ver cómo es. Gracias cabrón, se pasaron Vale, gracias Oh yes <risa> <risa> <risa> Ay que <teneido>. weón! <risa> no se bajen en la próxima estación Ya, es la última Tienes que continuar gracias. Vale, gracias Buena onda los socios Loco. Ahí Esta usted una agarra abuelo Sí, pues si es desembragable, pues hijo ah. Chau, Desembra Está acelerando, ¡Roll! está acelerando ¡Está acelerando, weón. Rock and roll, ¡Roll! ¡Roll! ¡Roll! <risa> ¡No! Oh. ¿Por qué no hice esto antes, <risa> oh. Ya, niños, la selfie. Es por acá, Joaquín. A plano. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Toma, paso unos stickers más. ¿Puedo una foto? Eh, ahora mismo, pero rápido, porque sacan de ir mi <ríe> Muchas no, gracias amigo no, <ríe> Chiquillos no, que estén bien Igual a ustedes <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Buena cabrón Arriba y cuando llego abajo la rueda le hizo como ¡¡Tata! <risa> Arriba? Es, es que ese se lo. Se lo lanzar. ¡Dale, zapodio! ¡Para qué lado te fuiste tú? Yo partí para el otro lado como la roca de Típica. No, Marcos le dio por una roca que es asquerosamente para. ¡Oh! Me caí en la llave! ¡En el aire! <risa> casi las piso muy bien por adelante y además se ve con marquito y su llave volando blanco bueno, calambre en el aire se le pierde la llave <risa> el calambre ayer fue normal Buenísimo, buena, buena. Uh. Oh, la barriga bol! Buena, weón. Bueno. Acá no habían dado nunca. Uhhh. Rup, Rup, Rup, Rup. ¿Alto le a, a dar modo trial? Modo trial. So Antes también me tiré así. Sí. Sí, hay que ocupar este muro. Rup. Oh, qué error mi línea. ¡Uy! No. ¿Qué andas jugando todo bien? No. ¿Qué pasó? Pata, se, de nuevo. se cayó. ¿Por qué están tan duros estos? Darle así si no estamos peleando nada. <risa> Esos stickers sirven para todo, weón ah, Me pincha la weón. Ya. ¿Y esto? Yo te quiero ver riding like iron Win. No es menor, weón. Yeah. Es un buen gap. Señora. Es un buen gap. Así oh, nomás. Dale, Aaron win! Bueno, Marquito, para ir abriendo. Yeah. Concéntrate, tenemos que conectarla completa. A mí se me olvidaría. aquí para afuera? <risa> izquierda izquierda. <risa> Escalón. Escalón. ¡Cop! ¡Rop! ¡Cop! bueno cabrón <risa> go, go, go, go, go. <risa> ¿Jugar? ¡Bueno, cabrón, cabrón! Oh, ya ay, ay, marquita el no en hacer así! ¡Wow! Ahí veo piedras acomodadas como un peralte. Me ha entretenido que la voy a Probemos. Ya. A la erosión. <risa> ¡La chutamos, cabrón! ¡Wow! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Ah! Oh, ¿Cómo se escapa la rueda trasera? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para dónde? Acá. Sendero natural. <ríe> <ríe> no. Aquí no, mejor que no. Por esto oh. estaba cortado. Por eso estaba cerrado. Ahí que de bajar y le abajo. Wow. Oh. Bueno. Está como el sendero duro, con las rocas encima, como que lo que había caído del cerro. Pégale era un win, qué bueno que te pasó justo el día que estamos Andando un mm. bike prácticamente. El tío se quiere que era un churro. ¿Dónde estaban los churros? Se acabaron los churros. Se acabaron los churros. Wow Set coin. Lo que pasa es que Aaron Wynn pedalea tan fuerte que no corta las cadenas, rompe las postizas. Claro. <risa> <Espérale. risa> <risa> ya, señores. Lo que nos convoca. Pero, ¿qué fue esa? <risa> Conchita. por esto no lo han recorrido yo creo que por acá era por aquí íbamos bien ¿Qué estamos haciendo No lo sé. igual está entre ellos ni vaya hasta la calle. No fallé. De hecho llegamos a algo. Llegamos a donde está la silla. O sea, el teleférico. Puro fluyendo. Ojalá que estemos en la torre que tenemos que estar. No, era la torre más arriba. ¿Qué? ¿Qué? es tuyo? Sigue roto abajo. ¿Vais sin parras tú? No. ¿Y tú en Ah, está nada más. Y sin par de cambio Y sin posticia. Un campeón. Yo ando con rueda. Oh, que haga el circuito. Oh, se acabó. <risa> <risa> la puerta se la vida <risa> <risa> <risa> No. <risa> no. No. <risa> <risa> <risa> ¡Wah! ¡Tremenda pista! ¿Cómo nos suena esa bicicleta, man? ¿Qué tal? Buena. <risa> Buena. Buena línea, vamos a ir remontando así. Tar, tar, tar, tar. Ahí viene silencioso. Wow. Uh. ¿Tú testigo ahora ahí, Obvio que sí. Toma, compadre. Vale, muchas gracias. Buenísimo. <risa> padre, Cuídate. Ho, ho, ho, ho. hay que en el gas pista y el que estaba en la salida saltó mal lado los que iban abajo y empezaron a correr sí. sí. hagamos la que caemos para la camioneta ya y ahí seguimos pensando que hacer bien Me levanto a las 6 y media de la mañana No, ¿Sale? si le, le hemos dado duro bueno. ¿Cómo sonó ese pedal? <risa> <risa> pedal Estioga Del año 2 Ah, lo mejoré bo. Esta es Piola, hay una más allá que les voy a decir que se la tomen con calma Porque ya, harta roca Y hemos andado todo el día, bueno. Free back, esa. Muy bien. Drift ¡No! ¡Freno! freno freno, viene una piedra, weón viene una piedra girando para acá Atento Lanta la bici, lanta la bici a la una, lanta la bici a las dos, cuidado ¡Oh! Espectacular Estaba jugando se cayó es que mosto, Oh. No. oh, no, no, no, <laughs> <laughs> <laughs> Vi los dos palos que no quiero chocar con las manos. Uh. <risas> Yo no veía nada del piso. <risas> Estoy cachando que a mí me conviene abajo para allá. Ah, ah sí, ah, po. Bueno. Bonito. <risas> Llega bien. Pero, pero, no, si queremos hacer circuito, no tenemos que ir para arriba, para arriba. Hasta aquí llegamos a la camioneta. Ya se voló, ya Germán. No me veo, no chiquillos, cuídense. No va, sí, pero, ¡Oh, oh pedalazo! Aquí cuídate handy weón bueno. ¿Qué? Porque te caí y queda la caga No me voy, no me voy Acá hay harta roca No te vayas, full izquierda Yo me tiro como por la mitad ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué agrado eso? ¿Qué? Bueno, Pueden estar entretenida. No tan lento. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, ¡Qué miedo darle lento! ¿Qué ¡Épico! ¿Qué? Preferí meterte miedo antes de verte robar pajores. Así como que me aceptaste en serio. No, Tengo de... que irme por arriba. Creo que sí. Atento Juanco. super duper tired y acá hay como va a ser un fogón Ya estoy rayando la papa guacho Vámonos salte bueno, no, no, no, no. sí. de bajar el tropero al pedido No líneas uh. No me gusta eso Oh que hice aquí Qué mal jugado Jandito Una vaca pajera No, sois es que no tengo ganas, ya chao. Quiero llegar luego, sano, salvo. Qué rico. Está entretenida. Tenés que como que tratar de agarrar las partes que podéis a porque porque regalear ni hablarle. No. La cagué feo en una porque me metí justo al hoyo. Y dije, ¿qué estás haciendo? Cuando te caen los pies. Pata abajo. Acá viene una paradita y acá ya salimos a la calle. me mal oh, creo. no creo oh. flat out excelente muchachos Aquí salimos del grande cerrito yo me enamoré de las ciudad. Enrique esa parte, weón. Plano con pura rocasita, sí, tata. <risa> Hay que ir pateando este weón. Oh, esos autos vienen para acá. Oh no. Oh de dar media vuelta la mano. No, <risa> ah, no. Tiene personalidad propia. Ven para acá. ¿Está enojado? ¿No sabes qué hacer? ¿No hay que apretarle un botón? No. Debería dejarlo quieto ahí y se debería quedar en ese ángulo. Ah, que estamos en movimiento, quizás. Ahí. Viajando. Ah. Si es que quieres hacer tu outro, tienes todo mi apoyo. Bye. Eh... Si te. ¿Has ido a la.? No sé qué decir, Si sería... tenían algún el... No. <risa> No, ¿no? Hasta atrás de viste, wey. Estos esto días es peor más difícil que multiplicar. Qué wey. Servía a recordar el día? Si ¿sí, tienes ¿tiene algún amigo? amigo que corta cadena todo el rato Al Aaron Win. Comparteselo Bien. Puedes decirlo de nuevo si quieres, yo cómelo de tu parte. Pero ah, sí. inspírate. Necesitamos esa motivación. Como cuando gritáis. Yeah! Yeah! Eso es. Si quieres ver líneas que no se van, no se me ocurre nada. Si te gustaron los free rides del góndola, danos un like del Si te gustó el porrazo Marco like, compártelo Compártelo Suscríbete al canal para ver videos de un estilo diferente Los vemos en el cerro. Qué horror Sería todo